Bien, este tutorial va a ser corto, no vamos a invertir mucho tiempo, únicamente vamos a ver cómo modificar nuestros diámetros de la placa inferior a los diámetros de nuestro perno, de este diámetro, ¿sí? Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro perno, como ya está referenciado, Vamos a ver qué expresión tiene este diámetro de aquí. Vamos al croquis. Dice que este diámetro tiene la referencia, la P24, diámetro guía. <coughs> Perdón. Sí. Dice aquí, diámetro guía entre 2 que viene siendo la referencia P24 de la dimensión. Es únicamente para nosotros saber hacia dónde vamos a referenciar este diámetro de esta placa y hacia qué pesa. Bien, entonces nos vamos a nuestra placa inferior. Como ya tenemos este diámetro asignado con una referencia de nuestra placa, que es la D, ¿Sí? ahora vamos a linkear una referencia sobre otra referencia, o una expresión, perdón, una expresión sobre una dimensión, vamos a, a nuestras expresiones, que <coughs> este viene siendo, la expresión de la placa viene siendo, diámetro de barrenos ¿sí? esta expresión va a modificar el valor de este diámetro dentro de esta caja pero nosotros lo que nosotros queremos hacer es que lo modifique con el diámetro del perno no de la placa o de la expresión que nosotros tenemos dentro de este archivo entonces vamos a eliminar esta opción de una pulgada y nos vamos a ir a esta herramienta, crear una expresión entre piezas, entre piezas únicas. Damos un clic sobre qué pieza queremos eh, tomar referencias o dimensiones de, este, de esta pieza, que es el perno. Vamos a aceptar. ¿sí? Podemos seleccionarlo por el, la, la dimensión, la P, o si nosotros tenemos ya he definido una expresión que esta era la de mmm, diámetro ajuste. No, esa no es, diámetro ajuste no es, es la de diámetro guía, que es de media pulgada. Entonces, vamos a aceptar. Y como esta placa, esta placa queremos que este pin... Siempre entre holgado, no que quede justo como en la placa superior, queremos que quede holgado, vamos a decirle que use el diámetro de, este, de esta pieza más 10 milésimas de pulgada. ¿Sí? Vamos a poner mayúsculas, perdón, en mayúsculas, Así. IN en mayúsculas y damos a aceptar si ¿Sí? se fijaron qué rápido hizo el cambio este diámetro ya está referenciado a este pin entonces si nosotros nos metemos a este pin y nosotros desde la expresión del sólido de nuestro de nuestra guía o perno modificamos la expresión de diámetro que este diámetro de de la guía, no sea de media pulgada, que sea de 250 milésimas de un cuarto, automáticamente también se va a modificar nuestro diámetro de la placa. ¿Sí? Entonces, vamos a validarlos. Vamos a bajar este sólido, esta placa, para poner transparente esta y se fijan está holgado aquí nuestra guía nuestro perno en la placa inferior y en nuestra placa superior está presión sí, este es nuestro perno y esta es nuestra placa esa es la forma con, como podemos manipular nuestras nuestros sólidos si nosotros queremos no entrar al a sólido cada vez, ocupamos hacer expresiones en nuestro archivo de ensamble y vincularlas a través de esta herramienta que les acabo de mostrar hacia el sólido. Sí, pero como aquí no tenemos expresiones vinculadas, nos tenemos que meter al sólido y usar las expresiones del sólido en sí. Vamos a dejar este diámetro como de media pulgada y siempre va a tener las 10 milésimas de más. ¿Sí? Porque en este en este en esta opción no usé la herramienta de sustraer por referencia, porque si se se acuerdan en un video anterior, yo al mover esta placa se perdían los, los barrenos de la placa, yo al mover este perno hacia arriba, sacarlo de este sólido de esta placa, se borra el barreno, se pierde. ¿Sí? Pero como yo sé que estas pernos siempre van a estar fijos a esta placa, por eso estoy usando la opción de referenciar por expresión de esta pieza sólida. Así nunca nuestra, nuestro barreno en la placa inferior se va a borrar, pero aún así hagamos modificaciones en nuestros pernos, van a surtir efecto en la placa inferior. Bueno, esto sería todo. Fue un, un video corto. Espero les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Vamos a ver más, más herramientas. Esto vamos a hacer... Estoy tratando de hacer un molde, espero les guste. Eh, después de estos tutoriales de, de modelado, ensamble, expresiones, restricciones, vamos a seguir con los tutoriales de maquinados, espero no, no se los pierdan y espero que me sigan, cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes, nos vemos.